Carolina Sánchez. ¿Usted es? La directora de Acá de los Guardiancianos, Padre okay. Noel. Eh, en las redes salió un caso de un señor, Simeón, uh -huh. y la gente se pregunta por qué viendo una casa de adultos, un asilo, no es traído aquí, es acogido. ¿Cuál es la situación que se ha dado? El caso de Simeón, nosotros lo conocemos muy bien, porque nosotros lo teníamos aquí, de manera provisional, el vino. Y no se adaptó porque teníamos un cupo disponible. En ese momento había fallecido uno de los envejecientes de acá uh -huh. y se le asignó. Nosotros tenemos en el centro la capacidad para nueve. Actualmente tenemos trece envejecientes. Es decir, que estamos en hacinamiento, no tenemos más espacio. Uh -huh. eh, la situación de él es complicada porque él tiene sus hijas, las cuales deben de asumir la responsabilidad de su padre. No nosotros que no tenemos espacio. Eh, fue un placer para nosotros recibir todos los envejecientes que necesiten ayuda, pero no tenemos espacio suficiente. Entonces, si ¿sí reciben subsidio del gobierno, ayuda del gobierno o, o de qué sector, ¿cómo se maneja en sí este, este asunto? Sí, nosotros recibimos una asignación del gobierno, que es en pro. Nosotros de, de esa asignación pagamos empleados, alimentos y todo. Y no podemos eh, costear también la remodelación del centro en caso de. Ya eso sería más adelante. ...que se estaría evaluando y, y proceder a remodelarlo para tener más cupo y más eh, y sea más amplio. ¿Puede es muy manejarse bien y, y fluir bien con la afinación que hasta ahora se le está dando? Actualmente nos organizamos bien, por lo menos yo tengo un año aquí... Uh -huh. ...y gracias a Dios no tenemos nadie puede decir que tenemos compromiso eh, eh, de deuda con nadie eh, de aquí del sector. Entonces el, llamado, el, el mensaje que usted le da a esas personas que están subiéndose a las redes... Y dicen que ustedes como así lo no están en el de trabajo. ¿Cuál es el mensaje que ustedes... Eh, bueno, que deben de informarse mejor. Porque ese señor, como le digo, nosotros sí lo tuvimos aquí, incluso le damos la comida. Lo que él no se adaptó a quedarse en ese momento. Y no podemos obligarlo nosotros como centro. Ya bien su familia, sus hijas que son las responsables directas de su padre, es quien de, son quienes deben de asumir la responsabilidad de él, de llevarlo, de, de llevarlo a un médico, lo primero, estabilizarlo, porque él no está estable, él anda deambulando, eso se controla, nosotros tenemos tres y lo tenemos controlado, y hay centros que tienen más personas y también las controlan, solo es cuestión de poner de su parte. Dispos